Mas não se conhece, não se conhece, não ¿ahí está mejor? ¿no? ¿se ve muy feo? se ve muy feo ay ay ay es que la vamos ahora que está pasando con este director no la verdad me da mucha pena pero no sé qué pasa entonces hagan su mejor opción su mejor esfuerzo ver por ver esto. Voy a ver si. Al rato lo apagamos y vemos qué pasa. Pueden, pueden seguirlo ayudando. Bueno. La otra cosa importante, ¿se acuerdan que ellos hicieron su experimento con mil puntos y cien puntos? Entonces, mil puntos son los, las celdas cuadradas y cien puntos son los puntos negros, sólidos. ¿sí? Entonces, otra vez, la primera cosa que ven en este panel es que Maxent está favoreciendo no solo modelos altamente parametrizados, sino que también muchas presencias, como un mejor modelo. Entonces, ahí hacia la discusión con, con, con aus de calibración, de training. ¿no? Pero si se dan cuenta, después, como les comenté, en el resto de los paneles, en todas las comparaciones que ellos están haciendo, si se fijan en la idoneidad del hábitat o en la importancia de variables, o en los casos de proyección. Las transferencias, recuerden, es un gran reto nuestro y las hacemos en el espacio o en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos también están haciendo eso ahí. Lo que, lo que es importante, entonces, que vean es si el valor de los distintos criterios de selección de modelos se acercan a uno o se acercan a cero. Si se acercan a uno es que tienen un mejor eh, desempeño, ¿no? O sea, favorecen... Eh, modelos que son mejores y la tendencia que ellos observan es esa, o sea que en general A y C, C o inclusive otras formas de AUCE que, que no son las de eh, los datos de calibración son más altos entonces inmediatamente con esto ellos cuestionan el valor de AUCE, que era algo que ya se había cuestionado pero ahora lo podemos comparar con otras formas de selección evaluación de modelos, si ¿Sí me explico entonces, ya no es esa discusión del 2007-2008 con los artículos de Lobo y de, de Tao, sino que también hay otras formas diferentes de entender si AUC es eh, el, el, la, la forma óptima para evaluar modelos. Y estas son algunas de sus resultados y discusión, no parte de, parte de sus conclusiones. Entonces, el AUC en los datos de prueba, de validación es la métrica más usada pero podría ser poco justificada desde la perspectiva de otras métricas ¿no? o sea me quedo o no me quedo solo con el auc y en realidad no o pues sea el auc también oscila varía y muchas veces no selecciona el mejor modelo ¿sí? eso que quede bien claro luego hay una general tendencia en sus resultados en su experimento ¿no? y que conste que esto es un experimento como podríamos hacerlo con especies virtuales donde nosotros sabemos la verdad y ponemos a prueba los algoritmos y las parametrizaciones de los algoritmos ¿sí? para eso nos sirve simular mundos simular especies en general ellos observan valores altos, o sea un mejor desempeño de, eh, cuando comparan con las idoneidades o este, los hábitats eh, para auce de prueba más bajos cuando evalúan la importancia de las variables, ¿sí? Es decir, modelos con alta precisión geográfica pueden no reproducir bien los parámetros biológicos, ¿sí? O sea, si yo me fijo en, la en las variables que estoy usando para calibrar un modelo, y esa es la respuesta biológica ¿no? de mi especie, este, modelos de alta precisión geográfica, porque estas métricas que están usando aquí, son comparar modelos de idoneidades, ¿verdad? Ellos sacan una idoneidad y la comparan con Si la respuesta es muy buena, si los modelos enciman mucho, pero no necesariamente las variables que para la importancia de las variables, ¿no? Imagínense que ustedes tienen variables que saben a priori que son muy importantes para la fisiología de la especie, pues quieren saber si esas también son bien predichas por los modelos que estoy obteniendo. Y ellos descubren que no. Entonces esa verdad biológica desde la perspectiva de los limitantes fisiológicos de la especie no necesariamente eh, es algo que se recupera en estos modelos y sus parametrizaciones. El auce de eh, entrenamiento favorece, como vimos, modelos sobreparametrizados. Me parecía que eran muchos datos, ¿sí? Los datos de mí. Eh, sí. Aquellos con beta 1, o sea, cuando ellos ponen beta 1, que es el default, se, se, se favorecen estos modelos sobreparametrizados y con pocos datos. El AICC detecta un mejor desempeño en modelos con pocos datos cuando ellos usan 100 puntos de calibración y la importancia relativa de variables en la unidad del hábitat eh, también, ¿no? O sea, el AIC tuvo un mejor desempeño para. Pocos datos, y la importancia relativa de las variables En áreas de calibración y de proyección Entonces, ese es recordar pues sí, sí, realmente es muy importante Cuando queremos proyectar el modelo Estamos obteniendo no un buen resultado Una buena predicción, por ejemplo, de una especie invasora ¿no? Cambio climático Que también, calibro aquí, pero proyecto otras partes del mundo Es una gran interrogante Entonces, parece que se puede ser una mejor forma de seleccionar modelos que se desempeñaron mejor, pocos puntos y en zonas de calibración y proyección. En general, el desempeño de estas métricas de información de criterios fue mejor que las de AUCE, eh, sobre todo en, en pocos datos y menor cuando son muchos datos. O sea, lo que habíamos visto, esta, la idea de tener... Casi siempre especies con pocos datos Que es el, que la mayoría de los casos Para los cuales tenemos datos nosotros Entonces Estos criterios de selección de modelos A y C, B y C Fueron mejores eh, en general Y pocos datos Modelos sobreparametrizados ¿no? Que eso es lo que sigue Subestiman la idoneidad Bajo transferencia de modelos en el tiempo Cambio climático Por ejemplo, ¿no? cuando nosotros usamos el promedio de las climas en el presente, calibramos el modelo y lo transferimos a escenarios de cambio climático. Entonces, modelos que son sobreparametrizados subestiman la idoneidad bajo transferencia de modelos en el tiempo. Modelos que son subparametrizados.